estimados estudiantes un saludo cordial el tema de hoy bioenergética bioenergética implica metabolismo y energía ¿Qué es metabolismo un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico químicos que ocurren en una célula y en el organismo y la energía la capacidad para realizar el trabajo aquí tenemos un ejemplo en donde realizamos desgaste de energía como lo es el trabajo muscular tenemos también las organelas que están que intervienen en el proceso de tanto de producción como consumo de energía como son las mitocondrias explicado en capítulos anteriores y plástidos de igual manera qué implica metabolismo y energía y por ende bioenergética implica tener un sinnúmero de reacciones químicas que están constituidas en anabolismo que son procesos es un proceso o procesos metabólicos de construcción en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas o precursores consumo de energía que requieren para cada de este proceso de reacciones químicas catabolismo tenemos como el proceso inverso al anabolismo eh, sustancias que ya se encuentran generadas necesitan degradarse por medio de qué de un catalizador que regula la rapidez de una reacción sin intervenir directamente en ella. Uno de los catalizadores principales son las enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan estas reacciones bioquímicas o químicas. Para que, para que puedan actuar las enzimas necesitamos un sustrato, eh, que es el medio alrededor en el que ellos se encuentran interviniendo las enzimas también nos ayudan en lo que tiene que ver la velocidad y rendimiento del tu consumo de todas estas sustancias químicas que están interviniendo en la reacción luego de generar una reacción podemos tener una reacción exotérmica en la que hay desprendimiento de calor y una reacción endotérmica en la cual necesitamos absorber calor o energía las enzimas se encuentran interviniendo en, en muchos procesos químicos denominados vías enzimáticas una de las ventajas de las vías enzimáticas es que estas enzimas agrupadas nos ayudan para generar una sustancia a partir de precursores estas enzimas a su vez que van utilizando van a dejar eh, son pocos productores de van a dejar productos intermedios muy livianos o muy pequeños ya que las enzimas también nos ayudan para equilibrar todos estos procesos químicos en esta gráfica podemos tener una vía enzimática para la treonina que es un precursor y con intermediarios varios intermediarios y la acción de diferentes enzimas vamos a generar la isoleucina y cómo llegamos a un equilibrio químico una vez que se ha generado la cantidad suficiente de isoleucina pues hay una retroalimentación ¿sí? que nos permite la inhibición del proceso hasta que se agote nuevamente, en este caso la isoleucina, lo cual generará que se activen las enzimas para empezar a actuar sobre la treonina y generar los intermediarios. Procesos importantes dentro de la bioenergética, el metabolismo y la respiración, eh, y energía, es la glucólisis y respiración. ¿En dónde se da esto? Se da dentro de la célula, por ejemplo, la glucólisis se da en lo que es el citoplasma y la respiración dentro de la mitocondria, constituido en dos partes, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Antes de entrar a la respiración, tenemos dos vías, la vía aerobia, que es la con oxígeno, y la vía anaerobia sin oxígeno. Como estábamos hablando de glucólisis y respiración, podemos ver aquí en esta gráfica los dos puntos antes mencionados. La glucólisis que se da en el citoplasma, todo esto que está con blanco, y la respiración que se da dentro de la mitocondria. Las vías con oxígeno, la vía aerobia, pues pasará a la mitocondria, en la cual vamos a tener el ciclo de Krebs, de Krebs y transporte de electrones. Y la vía anaerobia sin oxígeno que nos puede producir la fermentación del ácido pirúbico que se va a producir eh, alcohol, o también ácido láctico o etanol. En la mitocondria, el ciclo de Krebs es un precursor, eh, genera pre, eh, productos intermedios para el transporte de electrones. La producción luego de la glucólisis y la respiración es una producción neta de ATP que es la energía ¿sí? tenemos la glucólisis que va a generar 8 ATPs luego del proceso en el citosol una vez que se entra a la respiración tenemos el ciclo de Krebs que nos va a generar 3 NDH que significan 9 ATPs ¿sí? lo cual significa que NDH es por cada 3 ATPs tenemos también otro, otro producto que es el FADH2 que generamos uno que es equivalente a tener dos ATPs entonces por cada FDH tendremos dos ATPs el ciclo de Krebs al ser un ciclo y como la glucólisis genera eh, ácido pirúvico dos moléculas de ácido pirúvico también necesita dos vueltas por ciclo lo cual por cada ciclo tenemos 9 ATPs por dos ciclos, 18 ATPs en una producción neta. Eh, dos ATPs que provenían del FADH, por dos vueltas vamos a generar 4 ATPs. Y en un ATP que lo generamos al final de la glucólisis, por dos vueltas vamos a tener 2 ATPs. Luego de eso. El ciclo de Krebs es seguido por el transporte de electrones que va a tener una producción neta de 6 ATPs. Todo esto es energía para los procesos químicos que se generan en la célula. Entonces, si eh, resumimos, 8 ATPs de la glucólisis, más 24 ATPs del ciclo de Krebs, más 6 ATPs de la cadena oxidativa, que se da en la mitocondria vamos a tener un total de 38 atps resultantes del proceso de la glucólisis y la respiración esto es de suma importancia ya que los atps son además de las enzimas que intervienen son los que producen la energía son los que van a dar la energía para que se produzca estas reacciones en, en las células muchísimas gracias y espero haber aportado